Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de Consejos de Marketing Gastronómico. En el capítulo de hoy vamos a tratar acerca de la publicidad para tu restaurante. Porque, seamos sinceros, muchas personas no conocen la diferencia que hay entre marketing y publicidad. Bueno, hoy vamos a despejar esa duda y veremos 5 pasos para crear una gran publicidad para tu restaurante. Pero ya lo saben, sí, después del intro. Para aclarar este dilema tan antiguo como el del huevo y la gallina, vamos a decir esto. Mientras que el marketing se centra más en las distintas estrategias para convencer a compradores potenciales de un producto o un servicio, la publicidad se trata de la forma en la que se comunica a los diversos clientes, tanto un producto como un servicio determinado. Si eres dueño de un restaurante o estás en el negocio de los restaurantes, entonces debes saber que la publicidad de restaurante es una excelente forma de conseguir que los nuevos clientes potenciales escuchen sobre tu existencia y lo que tienes para ofrecer. Muchas personas no se sienten cómodas probando nuevos restaurantes por el temor a la decepción. Esto hace que sea importante que un negocio gastronómico despliegue campañas de publicidad que le ayuden a llamar la atención sobre sus ofertas y sus productos más fuertes. Pero para que estos anuncios atraigan a nuevos clientes, deben ser cuidadosamente pensados y diseñados. A continuación, te voy a mostrar un esquema de 5 pasos a seguir para crear la mejor publicidad para tu restaurante. Primero, objetivos. El primer paso para crear una gran publicidad para tu restaurante es definir tus objetivos. Este es uno de los pasos más importantes porque es durante este paso que se puede definir lo que tú quieres que el anuncio o la campaña logre. Puedes decidir, por ejemplo, si un anuncio debe conseguir más actividad en línea en tu sitio web o si se hace con el fin de atraer clientes para probar un nuevo plato de tu menú o si es para reforzar el estatus de tu restaurante como el mejor de la ciudad. Independientemente de los objetivos en los que tú pienses, asegúrate de que estén bien definidos porque esto te ayudará a tomar las decisiones correctas en los siguientes pasos. Evaluar. Después de tener claro cuáles son los objetivos de la publicidad de tu restaurante, lo que tenemos que hacer a continuación es evaluar las opciones de publicidad que tienes disponibles. Aquí vamos a tener una gran lluvia de ideas donde examinarás las diferentes actividades promocionales que podrías desarrollar en tu campaña o como un complemento para un anuncio, por ejemplo. Dependiendo de tus objetivos, puedes optar por colocar carteles o afiches dentro de tu propio establecimiento, crear un comunicado de prensa, utilizar el mail marketing o incluso entregar volantes en tus facturas. O en la calle. Al decidir sobre cualquiera de estas opciones, debes considerar el costo-beneficio de cada una de estas posibilidades. La idea aquí es encontrar el equilibrio perfecto entre una opción que te ayude a alcanzar los resultados deseados y la que menos inversión de capital necesite, que no necesariamente será la misma siempre. A veces, amigos, es necesario invertir para ganar. El presupuesto. Bueno, vamos a seguir adelante con la creación de la publicidad para tu restaurante. Las siguientes tres cosas son factores muy importantes a considerar cuando evalúas tu presupuesto. Evidentemente, ¿cuánto dinero tienes a tu disposición? Creo que es clarísimo, pero sin embargo, déjame decirte una cosa. Si no tienes el dinero, no llames a un canal de televisión a pedir pauta. Pregúntate si alguna vez has hecho anuncios similares en el pasado y qué resultado obtuviste y cuál también fue el costo. Es muy fácil. Si la vez pasada no te fue tan bien haciéndolo, no lo hagas nuevamente. Si tu competencia usa una estrategia que parece que funciona para ellos, no hay por qué avergonzarse de investigar por qué y asimilar aspectos de esta que se apliquen a tu negocio. Después de analizar estos factores, toca decidir el monto que vas a gastar en esta campaña antes de continuar con el siguiente paso. Canales El siguiente paso para crear una gran publicidad para tu restaurante es decidir cuál o cuáles son los mejores canales publicitarios para tu campaña. No necesitas gastar todo tu presupuesto publicitario en un solo canal. Tienes que considerar los siguientes factores y algunos otros antes de establecer qué canal publicitario vas a usar. ¿Qué canales usa tu competencia y por qué? ¿Qué medios impresos lee tu mercado objetivo? ¿Periódicos, revistas, ninguno? Y si es ninguno, ¿pagarías por un anuncio en una revista muy importante? Recuerda que la publicidad no es un tema suntuario, sino de efectividad en la comunicación. ¿Se conectan en línea y de ser así, qué sitios web frecuentan? ¿Tu público objetivo escucha radio? Entre otras cosas. Analizados estos factores, podemos seguir adelante y comenzar a diseñar las piezas de tu campaña e iniciarla. Y el quinto, el retorno de inversión o ROI. Una campaña publicitaria para cualquier mercado no no, no. No termina en el momento en que se acaban los volantes. Hay que hacer un análisis de resultados para determinar su nivel de efectividad. Analizar el retorno de la inversión es uno de los pasos finales y más importantes de una campaña publicitaria de un restaurante. Debes centrarte en determinar la cantidad de dinero extra que ganaste y que se originó a partir de la campaña publicitaria. Medir los resultados a veces puede ser un desafío. Es muy fácil controlar los resultados de tus anuncios online, ya que se pueden obtener análisis bastante detallados para cada campaña. Ya sea en Google, Facebook o cualquier otro canal que ofrezca publicidad en su plataforma, tienen métricas que puedes usar. Sin embargo, obtener resultados para los canales de publicidad offline es un poco más complicado, ya que no hay formas precisas de cuantificar los análisis. Aunque puedes usar los siguientes métodos, para obtener una idea aproximada de los resultados de la campaña. Tener un número de teléfono dedicado para hacer las reservas que se originen desde la publicidad. Pregúntale a tus clientes cómo te encontraron. Si usas cupones de descuentos en anuncios o impresos, tú quedas con la evidencia. Recuerda que la mejor publicidad no es la que gana más premios en concursos internacionales, sino la que te hace ganar más dinero con la inversión justa porque está pensada para comunicar lo que tú necesitas comunicar a tu público objetivo. Y eso es todo. Estos fueron los cinco pasos básicos para crear una publicidad para tu restaurante efectiva y responsable. Espero que sea de utilidad para ti este contenido. Ya sabes que si te gustó este capítulo, compártelo con alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad. Suscríbete a nuestro canal y regálame un me gusta.